Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, la gente que nos acompaña esta tarde del lunes. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario y coordinador, bueno, conductor de este programa, en Encana. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, este, pues ya pronto tendremos otra vez audios de mis compañeros allá de las playas de Hawái. Hoy tenemos una invitada, de verdad, una invitada muy... una persona muy interesante, de verdad. Eh, a huevo, ten, es mujer, a huevo, eso está chingón, eh, porque, de, porque los hombres luego somos muy, muy ojetes, ¿no? La neta. Eh, mi compañera Valera Lemos, coordinadora, actriz de la compañía de teatro penitenciario y coordinadora del Centro Cultural Autogestivo el 77. Y hoy pues, nos toca hablar de esta, de esta casa, la sede de la compañía de teatro penitenciario y que alberga los proyectos de impacto social del foro Shakespeare eh, pues aquí estamos con Valeria Lemos. Hola, hola, compañerita <risa> Javier <risa> Está un poco nerviosa, le dije que sí si estaba nerviosa, yo también estoy nerviosa, tengo los hermanos este, sudando pero aquí estamos transmitiendo, no, a lo mejor, no, pues estamos en vivo, pero ya usted lo va a ver grabado pero aquí estamos, Valeria nos va a platicar qué es lo que puede encontrar aquí en el 77 o ya cuando abramos las puertas otra vez, que ya es muy pronto eh, platícanos algo Valeria ¿Qué? ¡Ay! Sí, yo, pues si yo vengo al 77, ¿qué encuentro? A ver. Si tú, si te vienes al 77 te vas a encontrar a un par de personas que con una sonrisa y con, adelante pase usted que, <risa> te, que van a dejar entrar al espacio, y aquí van a encontrar ahora un huerto urbano que tenemos trabajando desde 2016, Javi, desde 2016 sí. comenzamos a hacer las camas de cultivo, ¿te acuerdas? Sí. Para los que no saben, Javi estaba ahí con el taladro así, y, y yo me ponía sobre la madera para tratar de hacer peso el y peso. construir las primeras, las primeras camas de cultivo que tenemos en el 77 y ahora estamos haciendo una alianza con gta que, que es un, una empresa que ha trabajado muy, muy, muy comprometidamente con el, el reciclaje del desecho orgánico y tiene un compostero que se llama CIRDO y entonces ahora vamos a abrir el camino para generar biofertilizante del espacio y ser un lugar más responsable con nuestros desechos. De, de entrada es eso, ahora sí que hemos dicho que desde la compañía de teatro penitenciario, pues como seres humanos nos reciclamos, nos reciclamos. y se recicla nuestra <risa> alma y nuestro ser y también justo dentro de nuestra operación diaria hay, hay un sistema también de, de responsabilidad que queremos permear hasta ese punto y entonces comenzaremos ese camino de, de composteros y, y, de, y de huertos urbanos que ya teníamos recorrido anteriormente y entonces, ahora que vengas al 77, puedes venir a conocer nuestro huerto. Vas a poder tomar clases de cómo iniciar tu propio compostero, tu propia composta, eh, plantas, germinación. Así que eso va a estar muy padre, porque además, lo bonito es que es al aire libre. Exactamente, lo estos, tenemos en el piso de arriba en la azotea Sí, y que con estos tiempos pandémicos, pues, cositas al aire libre son las que le hacen bien al alma. Pero... La, la, la, cosa de este lugar también tiene que ver con el teatro. Entonces, eso no se nos va de casa, eso no, no, no, no somos necios. ¿Cuándo empezamos a tener actividades aquí en el 77, Valera bueno. Queremos tener nuestra primera presentación de teatro el 25 de septiembre. ¿Con qué obra? Ay, Ay uy, ¿qué obra? ¿Por qué es la suya. Queremos comenzar el teatro con La Espera que es una obra del repertorio de la Compañía Teatro Penitenciario Cabe decir que es una de las obras que tiene más representaciones de la compañía. Tenemos más de 130 funciones. Que aplaudo y celebro mucho la cantidad de temporadas que hemos tenido. La cantidad de lugares a donde hemos que hemos visitado. Un agradecimiento enorme a la maestra Conche León. Que le ha trepado a todos los cambios. <risa> que, le, que le ha trepado a estar de cerca a, a la construcción. Pero... O sea, es más, no, la palabra no es pero es, y además con todo eso que ha hecho la obra, el 25 de septiembre va a ser la primera obra con la que abramos puertas en el 77 para el teatro, de manera súper responsable, de en sana distancia. Sanitizamos el espacio, barremos, trapeamos, tenemos gel, tenemos termómetro, todas las medidas necesarias para que ustedes... Este pues disfrute, disfruten de un espectáculo, sí. y si hay un buen sabor de boca, si es así, si es así que lo quieren. <risa> la verdad. Que, que, que se olvide un ratito de la tecnología, porque, digo, nos encanta estar platicando con ustedes, de verdad, la pasamos súper bien en las movidas penitenciarias y, y en todo, pero el contacto humano que te ofrece el teatro, esos cinco segundos, esa hora, eh, eh, vaya, lo que te dure, es una gran, este, una gran satisfacción para el alma, es un gran momento de encuentro, es un momento de emocionarse y queremos abrir puertas justamente con, con, la, espera con la espera el 25 de septiembre a las 8.30. Abraham González, número 77, ya nos aventamos en el comercial, la caja negra. Sí. Eh, Estamos, ¿por qué se llama 77? Bueno, estamos en Abraham González, que es la calle, aquí en La Juárez, el número es 77, por eso se le puso así, sí, y si no, usted no, no sabe llegar, llegar tan sí, ¿sí? No, este, no tuvimos tanta imaginación, pero se quedó el 77 y yo creo que ha funcionado, sí este y si usted no sabe llegar, es la línea rosa, de, el metro tenemos de la línea rosa, si usted avienta un mensaje, vamos por usted y lo traemos, no, lo, no, lo, no le prometemos llevarlo, porque pues no... Este, ah, pero bueno. sí, sí lo traemos seguro de eso. si no sabe llegar, avísanos, nos vamos por usted. Y si llega en coche y algo, sobre nuestra calle no hay parquímetro, eh, parquímetro ¿no? Todavía, todavía oh, no nos fletan no el parquímetro porque eso no es de que uno quiera, sino que llegan, lo ponen y ya el otro día tienes que pagar por estacionarte en la calle. Que o no. si le late, muevas en bici, que también es un transporte que... Pues no, no gastas gasolina, no tienes que gastar en pasaje, solo tengan un, un este tengan su candado porque tenemos un biciestacionamiento afuera que está justo para las bicis, para que no tengan que Si no, tendrían que estar subiendo su bici sí, al 77. Y para evitarse como la cargada, pues traigas el candado, nos ponemos afuera. De, de hecho, yo vengo en bici, entonces pues... Les puedo garantizar que su bici va a estar bien. Sí, no pasa nada. <risa> Se las roban más fácil aquí enfrente. En la... Pero en esta no. <risa> en esta no, de verdad no. en, en esta este. no. Bueno, no hemos sufrido algún robo. Mm. De bicicleta. De bicicleta. Momento, Salud que... por eso. Salud por eso. Ahora Salud. nos vamos a sentar el comercial de nuestros patrocinadores. Mm. Y es que, querido. ¿Qué estamos tomando, Valeria? Estamos tomando un buen mezcal porque si nos no, gusta el drama a tope. O sea, no dejamos de contar historias, no dejamos de sorprendernos, no dejamos de, de idear Excelente. y queremos de contarles que nos gusta el drama, es una etiqueta de edición especial de Mezcal Verde, es una marca que como, dice, como dicen los del mezcal, es una marca sin etiquetas, es una marca que nos representa a todas y a todos a todes, y justamente se unieron en hacer una edición especial junto con el 77, para que además de que ustedes pasen una bonita noche de shots, un, un, un, una buena <risa> Una mañana de cruda, una, una mañana, mañana de cruda, un chilaquilito sin mezcalito, carajo. Pues con su mm. compra están ayudando a que este centro cultural siga de pie, Parte de las ganancias van para que nosotros podamos seguir invirtiendo en todos los suministros que queremos y necesitamos para la salud de todas y todos. Exacto, Entonces, es el comercial. <risa> hay presentación, esta es presentación de 700 mililitros, pero hay otra de 200. Que es, es la pachita, el, la conocida pachita, la anforita? La que te cabe en el pantalón. Ajá, exactamente, en el saco, <risa> así una chamarra ahí como si nada... No, pero Así, este, a la discreta. Mándenos mensaje. Eh, ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Valeria? ¿De aquí el 77? Las uh -huh. redes sociales del 77 son el 77 Centro Cultural Autogestivo en Facebook. En Instagram nos encuentran como el 77 CCA. Exacto. Y en Twitter como el 77 cultural por ahí nos contactan, nos ponemos de acuerdo Pueden darse una vuelta por acá y les damos su botellita O la mandamos por bici mensajería En serio, muévanse en bici, les veré súper bien a su salud Sí, es mejor, yo no agarro bicicleta porque pues no llegaría ni a la mitad de la cuadra de la esquina de mi casa Pero este, he hecho el intento y eso es muy difícil Yo reconozco eh, la gente, de verdad la admiro, la gente que usa bicicleta ¿Por qué? Porque uno cuando va en carro no le importa quién se la atraviese eh, en lo que estés andando en el volante y pues sí, es muy peligroso, de yo llegué a andar en bicicleta y la verdad, repartiendo cartelera allí en el foro, y no, de verdad, este, es, me, la experiencia fue muy, no, muy agradable, porque te avientan el coche, no te dejan pasar se te atraviesa, y son situaciones que uno tiene que sortear como cuando andas en bicicleta, ¿no? Y, y tiene que ver en que si lo sigas practicando, pues vas haciendo que el otro también se, se acostumbre a esa convivencia, si alguien dice ¡Ay, yo soy hater de, de los cochistas! No <risa> soy hater de ¿Qué más encontramos para en el 77, Valeria? ¿Qué valería? más vamos a encontrar? ¡Ay, así yo pensando! Hacemos unas ventas de garage, queridas y queridos. Exacto. Y justo la venta de garage viene de que así Javiercito, así Valicita, mis compañeras Adriana, Tania, Eric, este, Gaby, pues bueno, la la banda Shakespeareana y la banda del 77, la banda de la compañía de teatro penitenciario ponemos a disposición del espacio eh, pues artículos que querramos vender, truequear, regalar para activar la, las cosas aquí en la zona para hacer un contacto con, con la comunidad y pues justo hacer ese, ese espacio en el que nosotros necesitamos también activarnos desde otros medios, activarnos desde otras posibilidades y la verdad es que la de Garage es un buen espacio de convivencia sí. para irse enterando de las novedades del 77 y la verdad es que encuentran de todo, Sí, hay de todo. Sa sale el segundo talento de todas las gestores y gestores sí. de este lado porque tenemos compañeras que hacen un pan delicioso, Sí, otras bordan, qué? otras este, cosen, este, sí. libretas, eh, o sea, plantas, lo, eh, de verdad voy a encontrar muchas cosas en, en, en la venta de garaje aquí en el 77, sí. los invitamos a que se den una vuelta. La pues, siguiente edición es el 25 de septiembre, sí, mañanita, así de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, y la verdad es que salen los segundos talentos de cada uno de nosotros, ¿eh? o sea, sí somos sí. actores, sí le hacemos a la gestión, a la dirección. Pero también hacemos otra cosa. Pero qué bien nos queda el panque ¿eh? entonces sí, sí, vénganse a, a llevarse alguna, alguna cosa de, de nuestros compañeras y compañeros, les van a encantarse los Juro. Y además, otra cosa que andamos haciendo, que no te andaba diciendo, ver, es que tenemos un taller que es de... Tela, o sea, es, es como del e-wearable y los e-textiles. Y si ese término ahí le sonó medio medio acá, pues tiene que ver con, con la electricidad, con la luz, con la iluminación en las telas, la en tela. las prendas. Eh, por ejemplo, eso es súper útil si justo ustedes andan en bici y quieren tener como sus direccionales, no sé, en una chamarra, en una mochila, se lo pod podrían aprender en este taller a hacer sus propias luces, ¿no? Sí. Por ejemplo, y eso es, una, eh, es un sistema de seguridad como súper padre. Además, es algo muy, hazlo tú mismo o do it yourself para los que andan ahí en, en, en, en hablar en inglés y el taller lo da Cecilia, que es una tallerista que hemos tenido mucho tiempo acá en el 77 una, es una grandiosa de todas las tecnologías, softwares alternativos y libres entonces el taller va a suceder el 22 y 29 de septiembre pueden encontrar las inscripciones a través de boletopolis por ahí luego le saltamos la liga acá con él con el buen Javiercito, y, y, <risa> y, y de verdad, conéctese, aprende otra cosa distinta, sí. este llen, o sea, justo crecemos cuando aprendemos otras cosas. Otra cosa diferente, Pérdale el miedo a aprender algo nuevo, de verdad, sí. pierde el miedo, de verdad. Sí, sí, sí, Pier, piérdale el miedo, muy cañón, la va a pasar súper bien, va a ser súper creativo, y pues vaya planeando el regreso al teatro, ¿eh? Sí. Neta sí. Neta, sí, ya queremos seguir contando la espero por sí. acá, ya queremos, ya queremos encontrarnos en el after con ustedes sí. Y el 77 es un espacio que no te estaba diciendo, pero me parece súper importante sumarlo Pero el 77 es un espacio que forma parte de la red de espacios culturales independientes y organizados de la Ciudad sí, de México Acá, Recio, y la Recio es una red de 11 espacios independientes de la ciudad que nos hemos sumado para generar proyectos y políticas en favor de no solo los espacios que representamos de la red, sino dentro de la política pública de nuestra ciudad. Y en este momento eh, estamos en camino a seguir apoyando y presentando iniciativas que ayuden a mitigar el impacto económico ocasionado por el COVID-19 en las artes escénicas, porque creo que las noticias no nos dejan mentir. El impacto ha sido grave, el diálogo con autoridades ha estado pesado en, en, en lograr avances contundentes. Entonces también les quiero invitar a estar conectados desde esa red, que es red de espacios culturales. Y que puedan conocer a partir de qué otras iniciativas podemos activar la, las economías de los espacios independientes. Son, son emprendimientos naranjas, es, es una economía alternativa y porque estamos buscando que desde las artes podamos seguir viviendo de hacer eso, poder hacerlo de manera profesional, lo que nos gusta. divertirnos <risa> muchísimo, ofrecerles un servicio, o sea, la verdad es que busquemos ofrecer un servicio con las mejores eh, calidad, con mucho amor, con mucha entrega, y pues tiene que ver también muchísimo con eso, así que les invitamos a estar de cerca de lo que hacemos en red y activar la economía desde la sociedad civil, no esperemos el gobierno. No, si nos esperamos al gobierno, pues no, imagínense cuándo... Pues nos tardaremos mucho más, ¿no? Dialoguemos, <risa> siempre, siempre eso, sí. siempre, siempre dialoguemos y propongamos. Negociar, negociar las cosas, siempre. Sí. No, no, no nos quedemos, este, quietas y quietos y, si algo no marcha, sigamos, sigamos y sigamos, entonces también eso me parece súper importante decirlo, acompáñenlo después de esa reunión con un... ¿Nos gusta el drama? <risa> este, para seguir ahí con, con, con el cotorreo. Sí. Este, muchísimas gracias Valera. se nos acabó el tiempo. ¿Qué? Este... Estamos tratando de ampliar más el, el tiempo, <risa> pero este. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, mi nombre es Javier Cruz. Mi compañera Valeria Lemos, del Mezcalito. Salud. Dejo despedirnos. Muchísimas gracias. Las redes sociales de la Compañía Teatro Penitenciario en el Face estamos como Compañía Teatro Penitenciario. Y en el Twitter, arroba Teatro Penny. Nuestro correo, teatro y arroba foroshakesper.com. Y si tiene tele, apáguelo y agarre un libro. Ánimo oh. Venga.